Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, esta vez nuestros amiguitos de calle nos traen aquí a dominación de Volokolams, escenario de nieve, hacía tiempo que no jugaba a este escenario, como creo que he comentado en otros vídeos, en un tiempo era bastante, vamos a decir, normal que jugara, pero de repente desapareció y ahora ha vuelto a aparecer, estupendo, bueno, no lo he dicho, BR 6.3, tanques rusos, esta vez he salido con más tanques ya tengo aquí mis dos s justo en el vídeo anterior, el del bosque de jürgen lo teníamos prácticamente recién nacido, ya lo tenemos un pelín fuleado por lo menos, la parte de reparación e extinción de incendios y proyectiles de carga hueca con más de 200 milímetros de penetración esto ya es otra cosa ahora sí que podemos afrontar una partida en condiciones de una manera medianamente aceptable. Venga. No he dicho ni a dónde vamos, ni a A ni a B, pues por en medio, vamos poco a poco a este escenario. Bueno, ese tanque todavía de motor está todavía totalmente virgen, no tiene nada, aunque aún así es un motor que tiene bastante brillo para no estar fuleado nada de nada. Lo he dicho, solamente llevo tres investigaciones. Y ninguna de ellas son de motor, ni orugas, ni nada, solamente extinción de incendio, reparación y los proyectiles. 28 cargas huecas y el otro que por defecto venga, ese, ahí ya te he visto, te he visto pasar por ahí, ahí, ahí, venga esa marquita, va, pero no te veo. Pues son aproximadamente, cuadrantes son 200 metros, pues el pavo está más o menos... Puede ser que tranquilamente está a 600, a 500 y pico de metros. Por ahí, por ahí. No lo veo. Ya se me ha perdido. Venga, han tomado a. Tanque medio. Por ahí. Eso son 450 metros. 480 metros. No llega a 600. O casi 500. Pero aproximadamente. Ahí. Venga, a ver si ya somos algunos más la nariz. Al lorito. Somos muy blanditos. Como suelo decir. Este cazacarros. El blindaje no es fuerte. Tiene un tipo de recarga relativamente aceptable. Y muy buena penetración de blindaje, así con las cargas huecas. Así que venga, vamos poco a poco. Sabemos nuestras virtudes, sabemos nuestros defectos. Venga, el enemigo está capturándose. El jefecillo está por ahí, haciendo una excursión ahí al lago. Y.. No sé. Ahí está, lo suyo. A perdida ni la hemos pisado c es de ellos pues lógicamente vamos perdiendo la partida bueno poco a poco sigo sin ver nada no me voy a exponer con mis dos pues, mi bichito mi bichito vamos perdiendo. vamos perdiendo no fastidies venga a buenas horas bueno, flanqueando por la izquierda, hay amiguetes por ahí por la derecha Venga, S, S, U, S, carros, cazacarros, avanza por ahí rapidito Venga, a ver qué pasa por ahí Un pequeño minilagueo Venga, vamos a ver qué es eso ¿Qué? Por ahí ha pasado algo, ni lo he visto Algo he visto pasar Eh, ahí arriba el colega, venga, 350 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, ahí Estupendo, perfecto, le di en el sitio Uno no sabía ni lo que era. El fuego me tapaba totalmente. Bueno, bueno, se dispara y punto. Con 200 milímetros de penetración, malo será. Venga, oh, ese es otro. No, no, ese es el mismo el que yo he Venga, a eso estaba a 350 he disparado antes. Estaba ¿Eh? a 350. Sí, pues, está bien, está bien. Bueno, 400. Lo dejamos ahí, por pues, si algún pajarito un poco más lejos aparece. Venga, ese tanque pesado. Son 400 metros. Dos cuadrantes justo. Ahí abajo está. ¿Qué es eso ah me disparan bueno el tanque pesado ese que he visto antes no era el que vi, no era el que he visto allá abajo evidentemente se está ahí pegado prácticamente allá abajo lo tengo delante Venga, aquí me ha disparado y más a la derecha Venga, una marca ahí arriba pero ahí arriba eh, esa esa ahí arriba y ahí también una por ahí asoma algo que es que es que es a ver, a venga ver. Ah, un Tiger está estaba demasiado expuesto pensé que estaba más cubierto por la montaña pues no, pero tengo ahí dos, dos coleguitas venga, vehículo de apoyo que tenemos vehículo de apoyos, vamos a darle caña venga, vamos a empezar poco a poco ahí acostumbrándonos a este nuevo tanque la verdad me gusta bastante problemas en foco blindaje pero bueno, está bastante bien un objeto 68 mezclado con un objeto 120 venga vamos a hacer el punto b con un cañón más cortito pero con buena penetración pues sí, me parece a mí que la parte trasera es del objeto 68 la parte lateral delantera aparece en la del objeto 120 y el cañón es pues otra cosa esto es un compendio de tanques venga Avanzando por aquí en medio Vamos a ver que nos encontramos Los 250 está bien cuadrante 200 A ver que esa marca Que hay por ahí Que por ahí Que es eso bla, bla, bla, bla, bla. Eh, Un camión A ver qué es eso Ahí Ahí está en la munición ¿No? Sí Ah, con la munición Ha reventado de golpe Venga, Las cargas huecas estas No impactan lo revientan todos Y atraviesan Venga Más Venga, ya hemos tomado B No me he dado ni cuenta Por ahí avanzamos Despacito Los árboles me tapan A mí Y también me tapan la visión A ver, eh, listo Avanza, tío Venga, vamos Vamos con cautela ST44 Va por ahí Sigue vivo Venga, tres cadáveres Es un P76 ¿Qué eh, es ¿Qué es eso? Ese es mi amiguete, el T-44, el ¿no? Sí, creo que sí. Pues lo acaban de reventar. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh. Capturando A. Menuda Jodiendo. Ah. Un cazacarros en la zona. Venga, aquí tanque medio, cerca de C. Ahí en el, el C-5, en ese cuadrante. Venga, a ver qué nos encontramos por aquí eh. Eso, pare... Eso es un antiaéreo Esas ráfagas de disparo son típicas de un antiaéreo Venga, por ahí está Ahí está, el antiaéreo Ahí está Antiaéreo Venga, el jefe, el M56, el escorpión Ha llegado hasta allí, hasta B B7 Nada, el tío sigue de excursión por ahí Se ha dado la vuelta por todo el lago Muy bien, tomando fe. Y ahora mismo solo por delante son un compañero, un tanque pesado y el que está en C el siguiente soy yo, en la línea de defensa, venga un cadáver venga, ese tanque pesado avanza venga, C ya es casi nuestra Ah, también, B también venga, Santiago sí que sigue vivo por ahí, coleando ese ha reventado, ese compañero que tenía justo ahí al lateral ese ha volado yo si no me equivoco, era, era un IS. ese si ya es con la pista tengo que ser el enemigo el M50 sigue por ahí dando vueltas venga, se cuánto está ping, ping, ping. 250 vale 350 se está bien, un poco más lejos Si algún pájaro aparece Venga, ah, aquí a la izquierda tanque pesado Y hay un compañero, ahí batidos el cobre ¿eh? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver ah, Se me escapa Venga, esa marca Por ahí está Ahí está Venga, ese tanque pesado sigue por ahí Y ese ahí abajo enterrado eh, si Es un antiaéreo Me parece que no, no, no sé ni qué tanque era No me puedo exponer, venga están zumbando Ahí está, eh, por ahí asoma Venga, vamos a ver Ahí, marca Venga, marca bah. No, no lo tengo a tiro Ahí está, esa torreta voló Muy bien Esas marcas le está sirviendo a mis compañeros Esto es un juego de equipo Y así vamos ganando Venga, avanza, avanza Ahora mismo Venga, hay dos tanques ahí arriba Casi en el respawn fecillo y otro que se va a salir del mapa. Venga, avanzando poco a poco. Aprovechando... Eso, no sé lo que ha sido. No sé si era explosión tardía o uno que había... Venga, hay por aquí un cadáver ardiendo poco a poco, despacio. ¿Qué es eso? Hombre, la gente aquí está. El Auswing Un Auswing era el pero No sé cómo me ha visto acercarme. Estaba pendiente de otra cosa. No, ni me ha visto, perfecto. No sé qué daño me puede infligir a mí Todavía no me he enfrentado directamente A un antiaéreo así Con este cazacarros No sé si... Yo creo que me blindaje No creo que aguantar mucho tiempo a un all Yo creo que no Venga, vamos avanzando Venga, no te atasques Aquí, pegadito aquí a este cadáver Venga, tanque medio Ahí abajo, esa marca Parece que hay más de uno Artillería, fuego de artillería Venga, están tomando C Qué bien, y jefecillo, ¿qué haces por ahí? Venga, ese está ahí abajo, ese tanque medio está ahí abajo Venga, el lagueo de turno Venga, marca por delante Hay una marca, ¿qué es eso? Ni lo he visto en el mapa ha visto esa marca, pero No sé lo que es, venga, vamos avanzando Poco a poco Despacito, despacito, ahí se ve algo Venga, ahí algo se mueve Fuego de artillería, me ¿eh? Han visto Venga, eso está casi ganado no tiremos el árbol, no nos delatemos Están saliendo el respawn, están a 250 metros eh, Por ahí se ve algo ¿Y ahí qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Venga, te, ahí está Ahí está, ese... Tiger Ese Tiger, adiós Venga, un disparo, se acabó, perfecto Me parecía que ya a lo lejos se había visto algo Venga, esto está terminado ya prácticamente Venga, misión cumplida, perfecto Decimos primero en el equipo muy bien, cuatro objetivos terrestres destruidos, solamente una muerte, puntaje 971, muy lejos de los 2500. Muy bien, bonito, buena pose. Venga, sin orugas, como siempre. Vamos a ver qué nos ha traído el amiguito Gallin después de terminar esta partida. ¿Eh? No está normal, Polo Colanx. 18.023, perfecto, 81% de actividad. Uh -huh. Ahí está, la torreta, completado La investigación de la torreta Venga, vamos a ver Va 4.700, venga, a apagar Siguiente, ajuste disparo Orugas. Ajuste uh, no, disparo, venga Ya da tiempo, porugas. venga, terminamos Bueno, pues esto ha sido todo en volo Espero que os haya gustado la partida Aquí Segundo episodio del 2S3M Poco a poco, fuleándolo Es buen cazacarros y personalmente pues me gusta bastante Poco a poco Me voy cariñando con él Como me pasa con mi t Pues nada, acordaros abajo caja de descripción Enlace Discord Escuadrón Ibis Instagram Facebook Y enlace al canal de nuestro amigos Draconianus en Twitch Esto ha sido todo en Vuelo Espero que os haya gustado el vídeo Y acordaros de daros un buen, darme un buen like No os cuesta nada Venga, un saludo y nos vemos en un próximo Chao